Sí, sí, yo ya, ya dije que se puede empezar. Ya, lo, ya dije que está listo. Bueno, cuando quieras. No, ya. Listo, muy bien. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar del mundo, desde donde nos estén mirando, le damos la bienvenida a todos y todas al sexto seminario, visiones compartidas desde la izquierda, encuentro organizado conjuntamente por el PIE y el Foro de San Pablo. En esta ocasión, en este sexto encuentro, la temática será enfrentando a las derechas, el laufer en tiempos de pandemia. El laufer es una acción que en los últimos años ha desplegado la derecha a nivel mundial y con una frecuencia indeseable en América Latina y el Caribe. Esta ofensiva es para excluir del mapa político e institucional a líderes que expresan posturas favorables a la inclusión social, a la disminución de la concentración económica en manos de unos pocos, esos pocos que generan el hambre de muchos. Quieren excluir a los que impulsan la soberanía política, económica y los que promueven la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Este mecanismo, desplegado al menos en nuestro continente, en Latinoamérica y el Caribe, ha tenido por objetivos centrales a expresidentes como Rafael Correa, Luis Ignacio Lula da Silva, Cristina Fernández de Kirchner, Fernando Lugo, y al expresidente de la República Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, entre otros dirigentes políticos y sociales, como es el caso en la Argentina de Milagro Salas, una dirigente social, presa política, desde hace 2.000 días, que se han cumplido hace muy pocos días. La herramienta más usual ha consistido en rabiosos ataques mediáticos que preceden el armado de causas judiciales y jueces que aplican libretos fraguados en los sótanos oscuros de los servicios de inteligencia. Aunque los libretos también se generan en los despachos de los ministros de justicia o desde las cercanías o desde los propios despachos presidenciales como se ha reconocido Últimamente, La secuencia comienza con una investigación supuestamente periodística. Dispara un proceso judicial casquiano, la demonización del denunciado, cierta apariencia de legalidad para desprestigiar a la actividad política, ya que la derecha es consciente de que la política es el instrumento necesario para transformar la realidad. Por eso, necesita deslegitimar la política y trasladar los nombres de la representación popular a las páginas policiales. Esta acción, junto al avance judicial, son centrales en este tipo de operaciones. En este escenario, la ley se transforma en letra muerta. El honor del político es tirado a los perros y las esperanzas de que se aplique verdadera justicia se desvanecen. Por eso es necesario llamar a las cosas por su verdadero nombre. Se trata de una persecución mediático-judicial a los opositores políticos y sociales. Pero para comenzar a entender, profundizar el análisis y encontrar las respuestas a esta ofensiva, presentaremos a los dos expositores de este primer panel. Alain Ayot, sociólogo integrante de la Comisión de Cultura del Partido Comunista Francés, y Aida Abella, la compañera senadora de la Unión Patriótica de Colombia. Vamos a darle 15 minutos para cada exposición y después realizaremos una ronda de cinco preguntas que los participantes e interesados deben escribir al chat del encuentro para que sean leídas. Le damos la palabra y la intervención al compañero Alain Yot, sociólogo integrante de la Comisión de Cultura del Partido Comunista Francés. Bienvenido Alan. No se escucha. Me lo micro, Alan. Lo Creo que es importante que Alan eh, desmute su ordenador. Perdón. Disculpas. Se me había olvidado que estaba muteado. Bueno, eh, comenzaré dando las gracias por la invitación, lógicamente. Y durante el tiempo eh, que se me ha concedido. Voy a intentar dar algo de información sobre la situación en Francia. Es una situación que yo diría que es bastante particular, bastante similar también a lo que vemos en otros países europeos, la verdad. Pero bueno, me centraré eh, durante mi presentación en la situación hoy por hoy en Francia, que seguramente ya sabéis eh, que tenemos un partido político eh, que... Dice que es parte de la extrema derecha, claramente lo dice. Y este partido ha estado eh, muy presente. Eh, es el Frente Nacional, el Front Nacional, eh, aunque ahora se llama Rassemblement Nacional. Bueno, eh, un partido eh, que estaba liderado por eh, Jean-Marie Le Pen, pero hoy por hoy es su hija, Marine Le Pen, la que está al frente. Una mujer que ha intentado, eh, de alguna manera, cambiar la, la imagen del partido. Es importante dejar eso claro, porque bueno, solemos pensar que Francia es el país de la democracia, de la libertad, y la verdad es que cada vez es menos así. En Francia, eh, hoy por hoy, tenemos eh, unos riesgos tremendos eh, si... Vemos lo que está ocurriendo con Marine Le Pen, es así. Pasaré ahora a comentaros eh, tres eh, vías, tres características básicas que yo veo en el proyecto marinista, que digo yo, eh, de Marine Le Pen. El modelo marinista eh, lleva ya en cocción 10-15 años eh, y se basa en tres eh, columnas, tres pilares. Comenzando con el primero, eh, que sería el trabajo que se ha estado haciendo para conquistar la hegemonía cultural. El segundo pilar sería la demonización o, digamos, la voluntad de presentar una imagen más bonita del Frente Nacional, eh, maquillarlo de alguna manera, empezando por el cambio de nombre para el partido. Y el tercer pilar sería eh, una búsqueda sistemática de alianzas, eh, sean de políticos eh, del Partido Republicano algunos casos, pero bueno, a veces también lo que yo suelo denominar el trampismo francés. Bien, entonces vamos a ir por partes, comenzando con la hegemonía cultural, el primer pilar que comentaba. En mi opinión se trata de la deslegitimación de la democracia. Marine Le Pen dice eh, que es republicana pero claro es una republicana que está en contra de la democracia está intentando utilizar eh, todas las herramientas que pueda encontrar para promover los valores de identidad o identidad o identitarios eh, que tienen que ver con valores cristianos europeos eh, republicanos etcétera etcétera ahí vemos eh, una voluntad sistemática de desvaluar, por ejemplo, eh, las poblaciones migrantes y sobre todo estoy pensando aquí en las poblaciones árabes musulmanas eh, con cada vez más una creciente islamofobia. Hemos visto también, eh, por su parte, por parte de ella, eh, una estrategia de conquistar eh, una le de eh, esa forma de pensar. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial tenemos un canal de televisión, eh, se llama C News, Noticias C, que es bastante parecido al canal de televisión estadounidense que apoyaba a Trump. Y en nuestro canal, aquí ahora, pues promueve. Ideas islamofóbicas, eh, autoritarias y me temo eh, que tienen bastante audiencia, por cierto. Nos encontramos también con Alain Phil Lesborn, eh, Michel Lamfré, y intelectuales eh, que se han unido a este movimiento y que cada vez más están construyendo una teoría, un relato eh, sobre la defensa de lo blanco. Muy críticos, eh, con muchísimas eh, posturas también, por cierto. Y Marine Le Pen, por su parte, eh, lo que está haciendo es compartir Sí, la imagen del Frente Nacional, pero no como un partido neofascista, sino como supuestamente un partido que acoge a los demás con los brazos abiertos, a la vez que también eh, dejan ver sus ideas eh, racistas una imagen que de alguna manera pueda ser aceptable para, por parte de la ciudadanía francesa. Y es eh, tremendo ver cómo siguen los medios de comunicación todos estos cambios. Eh, los medios eh, apoyaban a Emmanuel Macron y se veía ahí supuestamente la diferencia entre Macron y Marine Le Pen como si fuera una carrera. En fin, eh, es un seguimiento mediático que es muy peligroso hoy por hoy porque presentar a Marine Le Pen eh, como una presidenta en, po en potencia es muy peligroso y es servir eh, a la estrategia que Marine Le Pen está poniendo en marcha y que pudiera, eh, desde luego, Preparar el camino para su victoria en las siguientes eh, elecciones. El siguiente eh, pilar eran las alianzas. Y el eh, Rassemblement Nacional eh, ha estado trabajando con el partido republicano, eh, que es de derechas, y vemos ahí un poco dos corrientes. Tenemos la corriente liberal, por una parte, eh, que es eh, de centro-derecha. Esa vía, esa corriente, que supuestamente quiere eh, aliarse y llegar a un acuerdo con Emmanuel, Emmanuel Macron. Y la otra vía, la otra corriente, estaría mucho más cercana a la narrativa, al relato del Frente Nacional y que preferiría eh, trabajar con el Frente Nacional para establecer el llamado trampismo francés. Bueno, eh, estoy llegando ya al final de mi presentación, eh, pero quiero hablar, sí, en, de las elecciones eh, municipales, locales, eh, de hace unos pocos días en Francia, con resultados que son muy difíciles de, de analizar, con, en una situación sin precedentes. No hemos visto nada así eh, desde el comienzo de la República Francesa. Menos de un tercio de los ciudadanos y ciudadanas francesas han eh, emitido su voto. Quiere decir que dos tercios del electorado francés no ha votado. Imaginaos, ahí ¿cómo podemos eh, entender eso? Pues la verdad es que es difícil eh, llegar a qué conclusiones eh, con una situación así. ¿Por qué ha habido eh, una participación tan baja? Ha sido un fracaso, sí, para Emmanuel Macron, le debilita eh, en su posición a Macron, también vemos que lo, lo que significa esto para las regiones eh, que eran eh, muy de derechas, la verdad, bueno, pues va a seguir siendo así. Creo que solamente en cinco de las trece regiones francesas eh, va a seguir eh, partidos de izquierda en el poder. Esa es la situación. Es lo mismo que lo que teníamos antes. Bueno, el partido Rassemblement National de Marine Le Pen, afortunadamente no han conseguido... Eh, Conquistar las regiones que se habían propuesto, por ejemplo, el, la del eh, suroeste del país, no lo consiguieron, afortunadamente. Ya para concluir, diría que la verdad es que me resulta difícil eh, llegar a conclusiones eh, después de lo que os he contado. Pero sí que veo que hay un peligro en Francia. Tenemos, estamos en una situación de peligro. En 2022 tendremos elecciones presidenciales y, claro, es, son las elecciones que realmente importan en nuestro país. Ya hemos visto como los, la ciudadanía francesa ni se molesta a ir a votar para elecciones locales, municipales, con lo cual para la mayoría de la ciudadanía parece que solamente importan las elecciones presidenciales. presidenciales como si el presidente de la República tuviera todos los poderes y todas las competencias. Esa es una situación peligrosa, es un gran riesgo. Hace muchos años De Gaulle ya puso en marcha este mecanismo, pero ese peligro sigue aquí. Eh, tenemos a Emmanuel Macron y qué más. ¿Cuál es la alternativa eh, al poder político? Pues la única parece que solamente sería Asamblea Nacional y con Marine Le Pen, la extrema derecha. Esa es la situación, eh, con mucha incertidumbre también. Y bueno, eh, podría ocurrir algún accidente, que es lo que dice la prensa francesa. Lo llaman así, un posible accidente y que haya eh, unas elecciones eh, por defecto y que surja un líder de la presidencia de un partido de la extrema derecha. Eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias por vuestra atención. Eh, muchísimas gracias, Alan. Un gusto compartir tus reflexiones y las preocupaciones porque lo que sucede en Francia también es reflejo de lo que sucede también en muchas otras regiones del planeta. Eh, le vamos a pedir ahora a la compañera Ida Bella, senadora de la Unión Patriótica de Colombia, Colombia un país que está atravesando en estos momentos una difícil situación. Pero antes de darle la palabra a Ida, recordar que las preguntas a los expositores deben enviarse por el chat del encuentro y serán leídas posteriormente a la intervención de Aida Abella, la compañera senadora. Aida, te damos la palabra, por favor. Aida, no sé si nos estás escuchando. Muchas gracias. Me doy cuenta que tenía el micrófono cerrado. Un saludo muy especial para todos para todas las personas que hacen posible este programa y también las personas que nos escuchan. Como ustedes conocen, Colombia es uno de los pueblos que experimenta los mayores rigores de la violencia estatal contra toda forma de manifestación social y política. Producto de ello es el asesinato de más de 3.000 sindicalistas en los últimos 30 años. Llevamos el récord mundial. Es increíble que los sindicatos en Colombia los hayan tratado como los enemigos internos. El genocidio político contra la Unión Patriótica, surgido este partido de un acuerdo de paz, con el asesinato de más de 4.000 militantes, 511 desaparecidos, gente desterrada, amenazada, y en este momento tenemos documentados ante la Comisión Interamericana de la OEA 6.532 casos de persecución. Creo que... Esto no lo tienen en ningún país del mundo. Eh, los asesinatos contra la Unión Patriótica eh, estuvieron dirigidos contra dos candidatos presidenciales, contra nueve parlamentarios, decenas de diputados, más de 311 concejales, además del asesinato ahora mismo de 277 firmantes de la Paz desde el 2016. Las Paz que se ha firmado últimamente con la Paz. Pero fuera de esto están los asesinatos de los líderes sociales, que es imposible que se produzcan sin la participación de agentes del Estado. Están detrás de ellos. ¿Quién puede tener la capacidad para que maten un día en el sur y ese mismo en el norte, en el occidente, en el oriente? Realmente sería imposible este genocidio sin que cumplieran otra vez con todo lo que emplearon para el asesinato y el genocidio de la Unión Patriótica Partido que presido. Este genocidio sistemático, continuado, eh, se suma a una forma de guerra no convencional que consiste en perseguir y aniquilar el opositor sin usar la fuerza. Eh, y ahí me uno a las palabras de Jorge, pues sí, este es un instrumento que utilizan, además, porque el señor Charles mm. Duclan, que es el militar estadounidense, eh, precisamente el padre de, de la Ufer es eh, definitivamente una persona que yo creo que lee mucho la derecha colombiana. Este instrumento es una línea estratégica de la doctrina de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Que se desarrolla en distintos escenarios no solamente en instancias del poder judicial, sino en acciones de poderosos medios de comunicación, cuya misión es legitimar las acciones abiertamente ilegales para perseguir a la oposición política desde el aparato judicial. Por ejemplo, en estos momentos llaman de otra manera los hechos relevantes, una masacre, la llaman los del gobierno, eh, asesinatos colectivos. Una desaparición la llaman personas difícil de ubicar y los muertos son dados de baja si los consideran guerrilleros o cualquier otra expresión y asesinatos si el que muere en un combate es un soldado o un militar. En la izquierda colombiana ya ha sufrido la guerra jurídica por parte del establecimiento colombiano. Basta recordar la llamada far política un expediente judicial construido por la inteligencia militar en complicidad con la Fiscalía. Esto fue en épocas pasadas y que apuntó contra la dirigencia del Partido Comunista Colombiano, la senadora Glorinés Ramírez y Carlos Lozano, director del Semanario Voz, y esto fue en el año del 2008. Pero ahora mismo también se presenta una persecución brutal. Gustavo Petro, por ejemplo, ha sido víctima de la UFRE siendo alcalde de Bogotá, fue sancionado por el señor que hoy ocupa la embajada en los Estados Unidos, Alejandro Ordóñez, quien lo inhabilitó por 15 años para el servicio público por la crisis de las basuras en la ciudad. Porque en el cambio de, de la empresa que manejaba a otra del estado, pues hubo una interrupción y la ciudad duró tres días, dos días, con basura, y por eso lo sancionó cuando había habido gobiernos que duraban casi un mes y no sancionaban a nadie. La Corte Suprema de Justicia no encontró razones para investigar mm. esta conducta ilícita, pero el daño moral ya estaba hecho. Esto hizo que Gustavo Petro se desplazara hasta la Comisión Interamericana de la OEA y también sacaron un fallo diciendo no es posible. Eh, también se da, nos parece, en regímenes autoritarios como el colombiano, donde el partido de gobierno controla todas las ramas del poder público, especialmente las entidades de control. La fiscalía está en manos del partido de gobierno, la procuraduría, la defensoría del pueblo, además de tener el control del Congreso de la República. Este control les permite construir desde los laboratorios de guerra, el ejercicio, el ejer del ejército colombiano, la fiscalía y la procuraduría, eh, pues, construyen los procesos judiciales amañados contra la oposición política con el fin de inhabilitarla legalmente o desprestigiarla ante la opinión pública. Este es un avance, ante el avance realmente de la izquierda, los de la derecha, entonces, se... Eh, pulen sus métodos de persecución en las pasadas elecciones del 2018, eh, pues la izquierda de los sectores alternativos un mm -hmm. no repunte el contra ellos no se ha, eh, se ha acentuado y que a profundizarse con la aprobación en el Congreso de la República de dar nuevos poderes a la Procuraduría en cabeza del uribismo, que permita mediante investigaciones y procesos administrativos sancionar a la oposición política impidiéndoles ejercer sus derechos políticos e incluso disputarse en los procesos electorales. Es decir, la Procuraduría General de la Nación se ha vuelto la policía política y en Colombia hay un recuerdo terrible de la violencia que desataron cuando esa policía política empezó a matar a los del partido que no les convenía hace más de 50 años. De manera reciente, la izquierda colombiana ha sufrido nuevos ataques desde la rama judicial. Por ejemplo, los senadores, eh, el 26 de febrero del año en curso, el Consejo de Estado decidió negar la, la solicitud de pérdida de investidura contra Gustavo Petro, María José Pizarro y otros alegados por un señor Fabio Ernesto Selli eh, en el que estaba y este era un exoficial de la policía que demanda y demanda porque supuestamente... Eh, en un alegato difamatorio, eh, me acusa a mí, por ejemplo, de que yo tenía un impedimento moral para opinar sobre una reforma a la policía luego de la masacre del 9 de septiembre en Bogotá, cuando asesinaron esa noche 13 ciudadanos, especialmente jóvenes. Eh, él dice que yo no pierdo oportunidad para culpar al Estado y a la fuerza pública de cualquier hecho criminoso. Es evidente. Que eh, ella es eh, tiene una animadversión en su contra. La senadora tiene un marcado interés en debilitar el accionar operativo de la policía y convertir a Colombia en otra Venezuela. Dijo el abogado. Por supuesto que el Consejo de Estado desestimó la demanda, porque entonces sería hallarnos y no poder eh, dar absolutamente ningún debate cuando se violan los derechos humanos y cuando lo hace la policía o las fuerzas militares, que es muchísimo más grave. El pasado 10 de mayo, Caracol Noticias, por ejemplo, esto les hablo de, de pues, de el mes pasado, publicó una supuesta mm -hmm. investigación en la que dice que hay una creación y promoción de noticias falsas en contra de la Policía Nacional. La nota libreteada y editada en la sala de comunicaciones de la Policía Nacional señaló a una concejala de Bogotá de promover Fine News y advirtió que sería vinculado a un proceso judicial y la vincularon. Un mes después, la Fiscalía General, que está en manos de los juristas, le abren una investigación a la concejal de la Unión Patriótica por denunciar palmarias violaciones de derechos humanos en el marco del paro. Las fuerzas de izquierda democráticas y progresistas de Colombia eh, pues todos estos sectores construimos un pacto, es un pacto histórico para cambiar a nuestro país. E inmediatamente la nueva legislación da más espacios para el EFAR contra la izquierda. El acompañamiento internacional a los procesos electorales colombianos, la observación electoral es muy importante para que muchos de las izquierdas del mundo asistan nosotros también, como en Francia, tenemos elecciones de eh, Cámara, de Senado y también de Presidente de la República el año entrante. Eh, seguramente, eh, ahora mismo, eh, acabo de ver en las noticias que el señor Uribe eh, llama a sus parlamentarios a que no tengan vacaciones y a que por favor se dediquen a construir los proyectos eh, sociales que eh, se dieron cuenta que en el paro, en el estallido social que ha habido en Colombia, pues la gente está pidiendo cosas elementales, y cosas elementales es como tener trabajo, como tener salud. Es cierto, durante el paro se cayeron la reforma tributaria, una reforma que estaba ya por pasar de la salud para centralizar mucho más los recursos y hacerlo mucho más privatizada. Pero también se cayeron tres ministros, se cayó el ministro de la Economía, Naranja, que nunca supo que era eso, eh, pero quería imponerla sin saber ni siquiera qué era eso. Se cayó el ministro de Hacienda, quien quería hacer una reforma tributaria afectando a todo el mundo, a los pensionados, a la clase media, a los pobres, pero eso sí favoreciendo a los que siempre tienen el dinero y no solamente tienen el dinero para hacer cosas en la economía, sino que tienen el dinero para pagar las elecciones. Por esta situación, eh, nos parece que es necesario realmente que sigamos estudiando todo este proceso que se vive, no solamente en América Latina, como nos lo acaba de decir Adam, eh, se vive en el mundo entero. Y, y pensamos que hay necesidad de que entre todos eh, miremos cómo hacemos frente a una situación planetaria que ya no solamente es el COVID, también y la persecución contra los sectores que no piensan lo mismo que la institucionalidad en varias partes del mundo. Eh, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecerles a todos la inmensa solidaridad que han recibido los colombianos, especialmente los jóvenes que han sido las víctimas preferidas de la brutalidad militar y policial. Esas víctimas que han quedado con sus caras marcadas, con sus ojos eh, con uno fundamentalmente que tratan de sacar y esta es una práctica que han empleado tanto en Chile como en Colombia hay una formación en serie y esa formación en serie trata de tener los cambios que se tienen que dar en América Latina pero igual en el mundo entero muchísimas gracias a todos ustedes Aida, muchísimas gracias y bueno, reiteramos nuestra solidaridad y nuestro acompañamiento a la lucha que vienen llevando ya desde hace muchísimos años en Colombia. Y a su vez también exigimos que se cumplan los acuerdos de paz firmados, que está en mora y hay bastante camino todavía para recorrer. Bueno, eh, vamos a, hacer, eh, a pasar a las preguntas que han llegado al chat. La primera es de Francisco de Portugal, ¿Qué pregunta, ¿Es la importancia de construir una narrativa contrahegemónica y consensual en la izquierda? ¿Una forma de empezar a derrotar a las oligarquías y su narrativa neoliberal hegemónica? Esto es lo que pregunta Francisco de Portugal, podemos darle la palabra primero al compañero Ayot y después a Ida. Si el compañero Ayot no está, Aida, ¿puede sí. ser? Vamos a Ya, ya está. Salió. Mm, mm. mm, mm. Perdón, bueno, es que no he entendido lo vez, que tenía que hacer yo ahora. Le, le contesta? contestar, la contestar la pregunta, que hay una pregunta... Alan, eh, simplemente de... es... Francisco de Portugal, que pregunta, ¿es la importancia de construir una narrativa contrahegemónica y consensuada en la izquierda una forma de empezar a derrotar a las oligarquías y su narrativa neoliberal hegemónica? Bueno, creo que hay una, una, una importancia precisamente, no solamente que hagamos estos seminarios, sino de que empecemos a implementar algo que se da en el mundo entero. Eh, en el caso colombiano, yo no hablo de oligarquías, eh, en el caso colombiano hay una élite eh, parásita que vive del Estado, eh, muchas familias reciben 400, 500 millones, el uno es cónsul, el otro es parlamentario, el otro es contratista, se apropian de la economía, pero además de eso es una, eh, una élite corrupta, roban de todas maneras la educación, roban la salud, roban en las carreteras, roban en los peajes, pero además de eso es mafiosa, reciben plata del narcotráfico para poder comprar los votos que les hacen mayorías en el Congreso. Es una situación supremamente delicada y compleja que no solamente se da en Colombia, en América Latina, hay varios países en los cuales el narcotráfico se ha instalado en todos los sectores de la economía y también en, en muchos de los sectores de la política. Y yo creo que hay necesidad de que miremos esto en América Latina, aunque en, en Europa eh, se puede hablar de otras cosas menos complicadas. En, en América Latina a mí me parece que una gran parte de esa oligarquía, cuando abrazó el narcotráfico, eh, pues prácticamente eh, dejaron muchas de las cosas que ellos hacían. Por ejemplo, en Colombia destruyeron todo lo que fue el sector fabril. se dedicaron a ser contrabandistas. Aquí no tenemos ni siquiera el cultivo del algodón que cultivamos, enormes extensiones, tampoco hay fábricas, destruyeron con ellos los sindicatos y efectivamente destruyen la parte organizada para poder... Implementar todas estas cosas que hemos visto. Terrible que nos tocara volver a vivir la época de los genocidios. Eh, tremendo que cada protesta en América Latina eh, se responda con balas. Y el, el otro problema que vamos a tener que estudiar nosotros eh, precisamente es esa forma de gobernar. Eh, toman el gobierno no para solucionar las cosas, sino para reprimir. En Colombia, las demandas del estallido social no han sido de ninguna manera resueltas, excepto de los ministros que se tumbaron porque era imposible sostenerlos con una movilización de las dimensiones que se dio en Colombia. Nunca antes, los que estamos en el séptimo piso, habíamos eh, visto realmente en la historia de Colombia un estallido social como el que se dio y las demandas. Así es de que eh, ahí es muy importante que lo hagamos para destruir y para mirar cómo construimos realmente un sistema todavía no hay una fórmula definida y todo eso pero sí tenemos que llegar a consensuar cómo efectivamente se pueden hacer grandes cambios cuando podamos realmente tener el poder en Colombia luchamos por eso va a ser muy difícil porque incluso se rumora que van a asesinar a una de las personas más importantes en la política colombiana, de la oposición. Gracias, Aida. No sé, Alan, ¿estás en condiciones de responder la pregunta de Francisco de Portugal? Bueno, estamos hablando de alternativas, de las evoluciones, de las fuerzas que hoy por hoy tenemos en el plano político en Europa. Desde luego, la derecha ha ganado mucho terreno, que es una de las razones por las que tenemos que luchar, seguir plantándoles cara. Y en la experiencia que hemos tenido en. Portugal también es así. ¿Cuál es el problema? Bueno, en el caso de Francia, la izquierda aquí eh, ha perdido terreno. Después de eh, la experiencia con Mitterrand, desde 1991, ¿verdad? Del 91 al 94, 95. Después la experiencia más reciente en Países Bajos, lo que hemos visto ahí también. Eh, con Jospen. Hemos tenido esos casos eh, que son muy relevantes, pensando sobre todo en electorado de izquierdas. Porque, claro, eh, por una parte el Partido Socialista ha estado dominando eh, la, el escenario durante mucho tiempo, pero también hay otros partidos eh, los comunistas, otros partidos de izquierda que están empezando a hablar eh, más de tú a tú con las clases por... populares, con el pueblo. Por ejemplo, nos encontramos con eh, problemas tremendos eh, con la juventud, con la falta de trabajo que tienen... De eso tenemos que hablar. Tenemos que encontrar las eh, debilidades que tenemos eh, en la izquierda, donde no hemos respondido bien en el pasado a las expectativas de las clases populares. Lo que necesitan de nosotros, eh, lo que tenemos hoy por hoy, es una situación en la que todo el mundo está intentando mmm, proteger su posición. Los socialistas, eh, con los fracasos que han tenido, eh, intentan eh, recomponerse. En Francia también tenemos a los ecologistas. ¿Esos eh, que son de extrema izquierda? ¿De izquierda? ¿Dónde están? Se establecen alianzas. Eh, hemos visto casos también, por ejemplo, en Alemania. Y eh, se está intentando rec reconducir esas alianzas, eh, preparar el escenario para poder tener una buena alternativa, eh, no solamente una alternativa a la oligarquía eh, dominante, eh, dominante también del paisaje financiero, por cierto sino también para eh, enfrentarnos a eh, la derecha, a los partidos de derecha en general, y para eh, que no persista el capitalismo, no solamente en Francia, sino en el resto de Europa. Esa es la situación que yo diría es bastante compleja hoy por hoy. Y yo diría que no estamos eh, asistiendo a una situación en la que todo todos estemos contentos con nuestra posición o nuestra situación. Yo creo que el problema es que la izquierda no está llegando a ese 30% del electorado, no sé, que tenemos que aprender de errores del pasado. Pero bueno, no es fácil hacerlo tampoco, ¿eh? Pero al menos así es aquí. Gracias. No hay nada fácil, Ayon. cuestión del proyecto, ¿no? ¿Qué iniciativa hay? Tenemos otra pregunta acá. América Latina está siendo un laboratorio de la mafia. En El Salvador se acaba de aprobar la ley de curso legal del Bitcoin para facilitar el lavado y escapar del control de las instituciones. ¿Cómo se está previendo esto en el Foro de San Pablo y en el PIE? La pregunta es para los dos. Bueno, yo eh, por toda la que ha vivido Colombia en los últimos tiempos he estado un poco, eh, digámoslo, ausente personalmente en el foro de Sao Pablo, solamente tengo las informaciones de mis compañeros que asisten asiduamente, eh, yo creo que este es un foro muy importante, muy interesante, pero tendríamos que hacer un gran esfuerzo a mí me parece que nos hace falta eh, muchas veces eh, hacer por ejemplo equipos de, de economistas eh, no sé si eso lo ha previsto el foro de Sao Pablo pero me parece que tendríamos que hacerlo frente a los vaivenes de la economía mundial también tendríamos que mirar frente a todo esto que se está presentando, sobre todo con las nuevas políticas, con eh, estas guerras eh, preciosas que eh, no matan, pero que destruyen. Eh, yo creo que hay necesidad de que nosotros veamos, en, no solamente en el foro de Sao Paulo, sino a nivel de todas las entidades que tienen que ver con el manejo político de América Latina. Es impresionante. Podríamos haber avanzado eh, muchísimo más. Pero realmente lo que vemos es que también los Estados Unidos eh, ponen mucha sofisticación en cada uno de los pasos que dan para impedir que los gobiernos eh, demócratas y que los gobiernos alternativos avancen en América Latina. Lo vimos en Bolivia, lo hemos visto también en el Ecuador, eh, lo, lo acabamos de pasar en el Perú, incluso con ruido de sable. Esto es muy peligroso, porque los golpes de Estado pueden volverse a nadar en América Latina. Les anunciamos que nosotros hace más de 15 días antes de salir del país, 15 días antes de salir del país, había ruido de sables. Estaban reuniendo los generales y fuimos avisados de que podría haber alguna cuestión de este tipo. No creo que se atrevan tanto en Colombia, pero han hecho tantas cosas que ya hasta hasta prácticamente es posible que eso, que eso suceda. Eh, yo creo que de todas maneras vamos a tener que mirar con, mucho, con muchísima atención, pero no solamente a nivel de las exposiciones que podamos hacer, sino de un trabajo práctico, eh, poniendo determinadas personas. Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos en los equipos que nos, que nos ayudan como eh, 23 eh, parlamentarios de la oposición, eh, estos 23 tenemos 10 personas todos, son 230 personas que trabajan directamente para, para el sector, los que estamos en el pueblo de sao Pablo no somos todos, pero sí ser, seríamos una, una cantidad representativa que los pudiéramos ayudar en ese sentido, eh, abogados que nos estudien todo esto porque el caso de América Latina es un caso muy especial. Incluso me atrevería a sugerir que fueran eh, comisiones constantes y permanentes. Esto nos ayudaría demasiado, muchísimo, porque de otra manera eh, que además nos ayude a seguir toda, todo el hilo, nosotros en, el, en nuestro partido también tenemos un compañero que se dedica exclusivamente a la, a la parte internacional y, y podríamos eh, en últimas mirar eh, la importancia de unificarnos todos a través no solamente del trabajo, sino también eh, de cada uno de los países, cómo nos ayudamos. Así como ellos hacen una red muy grande, nosotros también pudimos hasta cierta manera eh, estar presentes en algunos de los casos de América Latina, pero eh, es insuficiente lo que hacemos. Yo creo que nos corresponde hacer muchísimo más y yo tengo que pedirles una excusa muy especial pero es que tengo una eh, cuestión que hacer, ya llego tarde avisé que llegaba un poquito tarde pero no puedo llegar muy tarde les pido mil excusas pero tengo que ausentarme pero ahí quedan en buenas manos con Alan eh, otro día dedicaremos un poquito más de tiempo pero ahora estamos en una situación un poco difícil y me toca ir a esa reunión les agradezco inmensamente eh, y estaremos pendientes de todas las cosas, Maite un saludo especial para ti y para todo ese trabajo que hacen también en el Parlamento Europeo muchísimas gracias a todos y me despido buenas noches Gracias Aida y te agradecemos mucho tu presencia aquí en este evento organizado por el PIE y el Foro de San Pablo y seguramente no faltará oportunidad para que volvamos a compartir eh, Adiós, te hacemos la última pregunta aunque es muy específica sobre todo tratándose de un tema económico y tan complejo como el Bitcoin. Si querés contestarla, si no hacemos la última pregunta de contenido más político, que tiene que ver con el, la pregunta que hace el compañero Enrique Carmona, que dice, la extrema derecha ha creado un relato que muchos trabajadores han asumido que enfrenta al penúltimo con el último, un relato basado en el odio, la xenofobia, la homofobia y el racismo. ¿Qué narrativa tiene la izquierda progresista para contrarrestar este relato? Y con esta pregunta que contesta el compañero Ayot, cerraríamos este primer panel, si les parece y están de acuerdo. Adelante Ayot, te escuchamos. En ningún caso voy a un poco mmm, discutir la política del de pie. Nos vamos a centrar aquí, pues efectivamente hay una serie de fuerzas autoritarias, liberales, un poco los portavoces de aquellos que son ricos y... y y Esos que dicen un poco que la democracia no funciona, que no está funcionando si este relato del triunfante capitalismo continúa, yo creo que eh, ellos estarían listos, como ha mostrado la historia, estarían listos para un poco proteger su riqueza y deberían también estar listos para movilizar pues, esta narrativa, este relato populista, nacionalista. Un discurso que está básicamente muy extendido en el debate público ahora mismo. Creo realmente que el peligro o la amenaza que tenemos sobre nosotros, especialmente pues cuando vemos lo que está pasando en Polonia o en el Reino Unido, yo temo que el debate político ahora se está reduciendo a una confrontación entre una derecha liberal, por una parte, que no solo estaría interesada en el desarrollo de las multinacionales y por otra parte una derecha autoritaria, nacionalista, xenofóbica y bueno, esto es lo que vemos, al menos en Francia hemos tenido las elecciones presidenciales hace unos años y tuvimos allí pues, como candidato a Emmanuel Macron eh, un hombre que hasta ese momento trabajaba en un banco, un hombre que tenía como eh, al otro lado a Marine Le Pen. Marine Le Pen no está proporcionando realmente una alternativa al capitalismo, para nada. Eh, está utilizando maneras antidemocráticas para continuar con el sistema capitalista. Está desarrollando, de hecho. Esta, este relato de identidad que, bueno, en definitiva, creo que la responsabilidad de la izquierda hoy es tremenda. Hoy la izquierda tiene que reinventar una alternativa, una alternativa a la crisis del capitalismo. Entonces, bueno, ¿qué deberíamos hacer en el ámbito de los servicios públicos, la salud, la educación? Eh, hay mucho que hacer para poder construir de nuevo un relato distinto, un proyecto distinto. Y creo que esta es una idea central que está y debe estar guiando nuestros debates y conversaciones. Creo que en Francia y en el Reino Unido, la izquierda tiene la posibilidad de construir otro relato, otro proyecto. Creo que es posible encontrar un acuerdo, llegar a un acuerdo con digamos, la derecha civilizada. Y bueno, creo en definitiva que necesitamos retomar un poco... Este ámbito de la izquierda y la derecha, aquellos que dominan un poco las finanzas, etcétera, y luego por otra parte aquellos que quieren vivir en una sociedad basada en la fraternidad, la libertad y la solidaridad. Una especie de, bueno, um, fórmula, una política, una unión política, una alternativa distinta a la que hemos visto en Europa en los últimos años. Muchas gracias. Ya he terminado. Gracias Muchísimas por vuestra gracias. atención. Gracias Alan por tus aportes y le vamos a dar la palabra a la compañera Alba Blanco de España para conducir y moderar el segundo panel. Adelante Alba, quedas en conducción del evento. Muchísimas gracias bueno. a todos los participantes. Gracias Jorge, muy, muy amable. Eh, bueno, en conclusión, yo creo que del primer eh, panel es que otro mundo mejor es posible y tenemos que organizarnos y, y luchar por ello. Eh, ahora pasaremos a, a hablar con los dos compañeros del segundo panel, el método será el mismo que Jorge explicaba para el primero, cada uno de ellos tendrá 15 minutos para hacer su exposición y después abrimos turno de preguntas, igual por el chat eh, podéis hacernoslas llegar. Primero de todo hablará Kate Hudson, que es coordinadora del grupo de trabajo de extrema derecha, de lucha perdón, contra la extrema derecha del Partido de la Izquierda Europea y miembro de la Dirección Nacional de Left Unit de Gran Bretaña. Eh, bienvenida, Kate. Aquí estás. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias por estar aquí y organizar este debate sobre un tema tan crucial para uh, tanto el análisis como para la acción. Las uh, fortunas de la extrema derecha, tanto en Europa e internacionalmente, llevan aumentando durante mucho tiempo. Durante algunas décadas creímos que estaban reducidos a las márgenes de la sociedad, pero el auge del neoliberalismo en los 80 y su institucionalización en Europa Occidental por el Tratado de Maastricht en el 1991, sin duda crearon las condiciones para que creciera la extrema derecha. El colapso del socialismo estatal en Europa del Este y el impacto económico y social desastroso de la reintroducción del capitalismo en esa región, también abonó su crecimiento. La crisis económica del 2008, seguida por políticas de austeridad brutales, aumentaron la pobreza y el trabajo precario. Crearon más oportunidades así para la extrema derecha. No perdieron tiempo alguno a la hora de promover su sus eh, agendas conservativas, eh, antiemigrantes, ultranacionalistas los últimos cinco años, hemos visto cómo su relato se ha ido expandiendo ideológicamente, incluyendo una, unos mensajes antiélite muy fuertes, un conservativismo cultural radical, la promoción de fake news y teorías de conspiración y una postura peligrosa anti-ciencia y anti-expertos que ha sido terrible durante la pandemia, con posturas antivacunas que han recibido muchísimo apoyo. La violencia de la extrema derecha también ha aumentado, siendo más prominente entre los ejemplos posibles el ataque pro-Trump en el Congreso estadounidense. Creo que no tengo que describir aquí las consecuencias reales, humanas, de estas políticas. Eh, todos estamos de acuerdo en la necesidad de derrotar a la extrema derecha, a un poco destruir su falsa narrativa o relato y su poder destructor. Pero también hay una tendencia hacia simplemente aceptar a la extrema derecha como parte del paisaje político. Ayer en el Financial Times, uno de los periódicos más serios del Reino Unido, un columnista contrastó la Europa de hace 20 años con la Europa de hoy. La creciente extrema derecha en aquella época con Jean-Marie Le Pen en las elecciones presidenciales francesas y eh, la extrema derecha en aumento en Italia eh, se sentían como un momento peligroso para la democracia europea. Ahora dice el columnista, la mayor parte de los países europeos tienen un partido significativo de extrema derecha, pero todo parece más una especie de enfermedad crónica más que una amenaza mortal. En otras palabras, el auge de la extrema derecha no ha amenazado democracia del modo en que temíamos hace 20 años. Los partidos de extrema derecha han participado en gobiernos y también en gobiernos de izquierdas sin que por ello hayamos visto el final de la democracia. La idea aquí es que básicamente la extrema derecha se puede un poco acomodar de que la democracia seguramente se adapta a la misma, pero este enfoque es incorrecto, no menos porque la presencia de fuerzas de extrema derecha en eh, las esferas políticas han supuesto que sus ideas han permeado en lo mainstream y ese, eh, lo, las han asumido un poco pues, partidos supuestamente de centro. De hecho, el centro de gravedad político ha pasado a la derecha, forjada por la agenda de la extrema derecha. Tomemos el caso de Gran Bretaña como ejemplo. Hasta hace muy poco, el Reino Unido no tenía un partido de extrema derecha sin ningún tipo de apoyo significativo. El referéndum del Brexit que lo convocó el primer ministro conservador para poder derrotar a los euroescépticos en su propio partido, permitió de hecho y de facto un auge enorme en nacionalismo extremo, xenofobia y también opiniones reaccionarias. Los emigrantes fueron culpados por todas las enfermedades eh, de las personas ordinarias en lugar de las políticas neoliberales que habría que culpabilizar. Brevemente, un nuevo partido, el partido Brexit, surgió como un vehículo para la expresión de lo que esencialmente era pues, política de odio. Pero el partido del Brexit nunca consiguió avanzar realmente en términos electorales. Parte por el sistema electoral uh, postelectoral del Reino Unido, pero también porque la agenda nacionalista y anti eh, pues fue adoptada por el partido conservador bajo un nuevo líder de derechas, Boris Johnson. La situación también fue interesante en Bretaña, en Gran Bretaña en esa época, porque una alternativa de izquierdas estaba recibiendo en ese momento apoyo significativo en la forma de Jeremy Corbyn, el político de izquierdas que pasó a ser el líder del Partido Laborista. El auge o el aula de apoyo para los partidos de izquierdas radicales en Europa en ese tiempo encontró su espacio en Bretaña a través del Partido Laborista. El Partido Laborista llevado por Corbyn trató de romper con el neoliberalismo que tantos partidos sociodemocráticos habían adoptado que ha ayudado a crear las condiciones para el auge en apoyo de la extrema derecha que fue en gran medida responsable por su fracaso para presentar una alternativa política a la extrema derecha Pero como sabemos ahora, Corrin fue vencido en última instancia por una combinación de hostilidad de la facción de derechas de su propio partido, mentiras y es un sabotaje por parte del establishment y los medios de comunicación, inclusive falsas alegaciones de antisemitismo. El resultado es que el partido laborista bajo su nuevo liderazgo ahora también hace concesiones a la agenda de la extrema derecha, inclusive políticas antimigrantes y falla a la hora de defenderse de los ataques del gobierno sobre los derechos democráticos. De hecho, incluso ataca al gobierno conservador y lo culpabiliza de ser insuficientemente fuerte en temas de seguridad o defensa ahora es un rasgo habitual el ver al liderazgo del partido laborista pues un poco detrás de la bandera británica un poco siguiendo el himno nacionalista en áreas donde el partido laborista ha perdido votos de la clase trabajadora no busca presentar una visión alternativa de lo que podría ser una sociedad más justa y igualitaria en su lugar lo que hace es concesiones constantes al relato de extrema derecha así que esto no es una absorción digamos aceptable de ideas de extrema derecha dentro de un sistema democrático flexible donde la democracia mantiene un poco eh, la mano ¿no? derecha se trata de políticas de extrema derecha entrando por la puerta de atrás y esto ha de vencerse, lo llamemos como lo llamemos y donde quiera que se dé a la hora de rechazar la idea de que la extrema derecha puede hacerse aceptable cuando es parte del de, paisaje democrático, es importante observar que en aquellos sitios donde los partidos de extrema derecha eh, digamos que gobiernan eh, solos en lugar que en coalición su récord es realmente inaceptable. Analicemos lo que sucede en Hungría o Polonia lo que pasa allí hace que sea muy claro y, y que sorprenda que no se haya encontrado más oposición a nivel internacional quizás su estatus como relativamente marginales dentro del proyecto europeo principal y que sean parte de una categoría pues de ex comunistas supone que sus experiencias no se tomen seriamente pero sería una situación muy distinta creemos si le pen por ejemplo pudiese acceder a la presidencia francesa la semana pasada en ¿no? las regiones en las elecciones regionales de francia se vieron algunos patrones interesantes el Rassemblement Nacional de Le Pen no consiguió ninguna región y el En Marche de Macron pues no hizo una buena labor. La derecha republicana y las coaliciones de izquierdas, inclusive el Partido Socialista, hicieron un buen eh, partido. el Pen tuvo una oportunidad en la región del sudeste, pero fue vencida por una alianza de partidos rivales que formaron una especie de fronte republicano contra el Rassemblement Nacional. Este incluyó la retirada del Partido Socialista y el candidato de Alianza de Izquierdas que impidió que la extrema derecha asumiera esa región. ¿Ha habido algún debate recientemente acerca del futuro del cordón sanitario contra la extrema derecha que parece que fue exitoso en el sudeste de Francia? Convocado por el Partido de Socialistas Europeos en el 2010, no se ha conseguido mantener durante la última década. De hecho, se mantiene en Grecia y Alemania, pero Austria e Italia, por ejemplo, han normalizado la extrema derecha. Actualmente hay indicaciones en ambas direcciones más ampliamente en Europa. Así que, por ejemplo, en marzo de este año, la mayoría de los partidos en el Parlamento catalán firmaron un cordón sanitario contra Vox un acuerdo para eh, negarse a trabajar o cooperar con el partido de extrema derecha. Sin embargo, en un artículo reciente del periódico Transform, Fabián Figueiredo eh, explicó cómo el cordón sanitario pues, había caído en Portugal con una serie de partidos de la derecha portuguesa, pues, firmando un acuerdo nacional con el partido de extrema derecha, Chega, para garantizar mayorías gubernamentales. Mientras que ciertos arreglos electorales pueden ser útiles para impedir victorias de extrema derecha, el alcance del problema político requiere de soluciones políticas. Estamos enfrentándonos a una fuerza política que tiene muchas distintas manifestaciones y expresiones. Tiene puestos clave, pero es flexible acerca de cómo usarlos. Puede ser en el gobierno o en la calle, a través de acciones terroristas o violentas. En muchos casos está muy tecnologizado. Y utiliza los, las redes sociales como uno de los vehículos clave para su avance político, mucho más eh, de lo que la pueden usar en la izquierda. También la extrema derecha se ha hecho cada vez más internacionalizada, está bien financiada y organizada. Y aunque la un poco, desaparición de la presidencia de Trump y la salida de Steve Bannon pudieran tener un impacto, pues esta internacionalización continuará. ¿Qué hacemos a partir de ahora? Es crucial y creo que nosotros en la izquierda necesitamos trabajar y planificar juntos internacionalmente mucho más eficazmente en este tema. Este no es un problema que pueda ser solucionado a nivel nacional y nuestra solidaridad y cooperación han de aumentarse significativamente. Esto permitirá que las fuerzas progresivas y de izquierdas puedan presentar su visión alternativa y sus políticas alternativas de forma mucho más coherente y con la confianza y la militancia que el tema merece. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Kate. Eh, ahora le pasamos la, la palabra a Ricardo Canese, diputado del Parlasur, del Frente Guasú de Paraguay. Gracias. de hecho, o sea, cómo planteamos nosotros enfrentar a la derecha en nuestro país y también el laufer en tiempos de pandemia. Un poco. Bueno, primero tengo que comenzar diciendo que el pueblo paraguayo sufre un régimen autoritario conservador de derecha, inclusive de extrema derecha, prácticamente fascista, del Partido Colorado de hace 74 años, con apenas un interregno de cuatro años, que fue el gobierno de Fernando Lugo del 2008 al 2012, que fue destituido Fernando Lugo a través de un golpe de Estado parlamentario el 22 de junio del 2012. ¿no es cierto? Eh, bueno, 74 años. Un poco de historia. El Paraguay fue la única nación sudamericana de América del Sur que experimentó una verdadera revolución democrática radical de independencia entre 1811 y 1870. El modelo independentista se basaba en que la tierra era de quien la trabajaba, el Estado tenía un rol activo en las comunicaciones, el transporte, las exportaciones fundamentales de las riquezas naturales, Así como en la educación, el país se autofinanciaba, satisfacía su demanda interna en un proceso de creciente industrialización sin deuda externa ni analfabetos. A diferencia de prácticamente todos los países de la región. El modelo librecambista y extractivista le fue impuesto al Paraguay a sangre y fuego a través del genocidio de la guerra de la triple alianza de 1864 a 1870, una guerra liderada por las oligarquías de Brasil, Argentina y Uruguay, e incluso secundada por la oligarquía paraguaya, con el financiamiento de Gran Bretaña. Después de 1870, el Paraguay quedó en... 1870 se conformaron dos partidos, uno el liberal y el otro el colorado o conservador, que asolaron al país durante más de 75 años, entre 1870 y 1947, con diversos golpes de Estado. En 1947 tuvimos una guerra civil similar a la guerra civil española que enfrentó a las fuerzas democráticas y de izquierda con contra las fuerzas conservadoras desgraciadamente triunfaron estas últimas las fuerzas reaccionadas reaccionarias lideradas por el partido colorado que en pocos años más inició la larga dictadura de alfredo stroner de 1954 a 1989 en todo este periodo de 1870 a 1989, más de un siglo, todos los presidentes de la República asumieron en base a un golpe de Estado o a elecciones no competitivas, con un único candidato. En, en, en ese más de un siglo, solamente en dos ocasiones se presentó algún candidato de, de, de la oposición, pero en elecciones totalmente amañadas y sin ninguna posibilidad de que haya competencia real nunca hubo competencia democrática en paraguay en hasta 1989 sino golpes de estado se creó toda una cultura antidemocrática eh, desde el inicio de la, de la era del partido colorado hace 74 años en 1947 gobernó dictatorialmente el partido colorado hasta 1989 también más de 40 años. Desde 1989 lo hizo como partido hegemónico, con libertades públicas, es cierto, pero una democracia tremendamente condicionada, con un poder judicial y electoral copado por el mismo Partido Colorado, así como todas las demás instituciones públicas. Era requisito estar afiliado al Partido Colorado para entrar a la función pública, ¿no es cierto? Para ser funcionario público, policía, militar, maestro, enfermera, había que estar en el Partido Colorado. Continuó, ojo, después de 1989, que hay libertad pública, eso continuó en forma un poco más disimulada, y con algunas excepciones, pero en realidad esa, esa estructura, entonces, toda esa estructura hegemónica del Partido Colorado, prebendaria y autoritaria, ha limitado cualquier posibilidad de cambio democrático. El Partido Colorado es el mejor instrumento de dominación de la oligarquía paraguaya. Desde hace 74 años, eh, para explotar al pueblo, para apropiarse a las riquezas naturales, para apropiarse a las rentas públicas del país, que siempre son compartidas con las oligarquías vecinas. Ahí tenemos, y, y por supuesto con las transnacionales. Ahí tenemos el ejemplo de Itaipú, donde. Eh, esta, esta Central hidroeléctrica ya es la más grande del mundo, bueno, es un negocio compartido entre la oligarquía paraguaya y la brasileña. Eh, la única vez que el pueblo pudo derrotar al Partido Colorado, desde 1989 hasta ahora, fue cuando Fernando Lugo encabezó la Alianza Patriótica para el Cambio en el 2008, como se denominó, un, en base a una unidad muy amplia del progresismo con otras fuerzas demo, democráticas. Hay que decir además que la izquierda en Paraguay es estructuralmente débil, y decimos estructuralmente débil porque no tenemos un proceso de industrialización. ¿no es cierto? Entonces, eh, podemos decir que creció un poco de un 10% cuando hubieron libertades públicas hace 30 años, hasta ahora un 20%, eh, donde la mayor agrupación es el Frente Guazú, Frente Grande. Pero también hay algunas otras presiones menores. La izquierda es débil en gran medida porque el Paraguay predomina el extractivismo y hay mucho, muy poco trabajo formal. Los sindicatos son débiles y hasta inexistentes por la ausencia de un proceso de industrialización, salvo el sector público, lo, lo que muchas veces está copado por el partido hegemónico, el partido colorado, como hemos dicho, salvo excepciones. De hecho, la mayor fuerza de la izquierda está en el movimiento campesino, no en el movimiento obrero. El campesinado es actualmente el 30% de la población y esta radicalidad del campesinado se da principalmente por su enfrentamiento con los latifundistas, que es el sector dominante muy fuerte, y también con el agronegocio, eh, que va sistemáticamente desalojando a los campesinos e indígenas de su hábitat y entonces la lucha por la tierra y por la vida inclusive porque vienen con los agrotóxicos y todo lo demás sigue siendo fundamental en, en Paraguay. La oligarquía paraguaya ha sido suficientemente inescrupulosa para frenar a las organizaciones campesinas, ha asesinado hasta ahora a más de 100 dirigentes campesinos sin tener el, el, el nivel de violencia que hay en Colombia, entonces es una cifra eh, relativamente bastante alta para, para eh, nuestro país, ¿no es cierto? Eh, y estamos hablando de los años de libertades públicas, de los últimos 30 años. Entonces, y esas, esos asesinatos, así como persecución y todo lo demás, eh, la justicia no ha encontrado un solo culpable, o sea, más de 100, Dirigentes campesinos asesinados, no, no, la justicia no ha encontrado ni un solo culpable, a pesar de que se sabe bien de que se trata de eh, asesinatos encargados por terratenientes a través de sicarios. Y en algunos casos se, se sabe quiénes podrían ser los responsables. La justicia avala la impunidad de los terratenientes. Yo suelo decir, es el, el Poder Judicial en realidad es el... Es, es la oficina de abogados de, de los terratenientes. ¿no? Entonces la justicia avala a los terratenientes a sus sicarios al mismo tiempo que lleva a cabo todo tipo de desalojos, de asentamientos campesinos e indígenas, como hay en este mismo momento. Este, cualquier pedido de los terratenientes a la justicia es inmediatamente respondido a favor de, de los terratenientes por la justicia con represiones muy fuertes, desalojos, y donde los, eh, los terratenientes muchas veces tienen tierras que llamamos nosotros malhabidas o directamente robadas. Según el informe de la Comisión de Verdad y Justicia sobre la dictadura de Alfredo Stroner, publicado en el año 2008, se determinó que existen casi 8 millones de hectáreas de tierra malhabidas, robadas, casi un 20% de la superficie del país. No es, no es poca cosa. Un caso emblemático de persecución del movimiento campesino fue la matanza de Curuguat, el 15 de junio del 2012, perpetrada por sicarios de terratenientes, según todas las evidencias, eh, pero que fue atribuida a los campesinos y con dicha excusa se gestó el golpe de Estado parlamentario contra Fernando Lugo en tan solo una semana, en forma realmente escandalosa, el 22 de junio del, del año 2012. Los campesinos detenidos y presos por más de cinco años, del caso Krubatú, fueron presos a pesar de que eh, evidentemente eran inocentes ¿eh? y fueron condenados a, a, a varios años de cárcel hasta que una permanente y creciente movilización ciudadana consiguió que la Corte Suprema de Justicia los declarara, le, declarara libres de pena y culpa. Eh, recientemente, aún con pandemia, Gran parte de la población, principalmente joven, en forma casi espontánea, hubo también algunas organizaciones eh, sociales que participaron, pero en gran medida un movimiento espontáneo, se movilizó masiva y persistentemente durante todo el mes de marzo, unos, unos 30 días de este año 2021, exigiendo salud gratuita para todos con motivo de la pandemia, dado que la gente no tenía otra alternativa más que ir a morir a los hospitales públicos eh, o quedar en la miseria porque no había remedios ni insumos médicos, pese a la enorme cantidad de dinero malgastada por el gobierno de Abdo Benítez, que padece una corrupción e incapacidad estructural. Esta lucha popular consiguió mejorar en algo la atención médica inmediatamente, si bien el Servicio de Salud Pública sigue siendo extremadamente deficiente. En las movilizaciones de marzo de, del año 2021, de este año, se ha constatado que por primera vez la gente común, gente inclusive no politizada, ha criticado eh, claramente al Partido Colorado este instrumento de 74 años, ¿no es cierto?, que es el mejor instrumento de la oligarquía, e incluso a la más, más dura del Partido Colorado, encabezado por la, la mafia, por Horacio Cartes, hubo movilizaciones y manifestaciones frente a la Casa de, de, de Cartes, inclusive, y la sede del Partido Colorado, una sede, la parte administrativa, eh, fue, llegó a ser incendiada, así como eh, este, la, en las redes se popularizó el Partido Colorado nunca más. Eh, en, Realmente eso fue bastante llamativo, como la gente asumió de que el responsable de, todo, de todos los males era este partido hegemónico, conservador y autoritario que nos rige desde hace tres cuartos de siglos. Pues siempre se vio de que, ah, bueno, lo que pasa es que este dirigente colorado es malo, pero hay otros que son buenos. Ahora ya la, la crítica va a una cuestión más estructural. La justicia en gran medida colorada, copada por el partido colorado, inmediatamente reaccionó imputando a jóvenes estudiantes que se manifestaron sin aportar pruebas y con medidas ilegales, restrictivas de libertad, tal como se aplica en el caso de los dirigentes campesinos, con el fin de desmovilizar y generar miedo a la población. Hay que decir que hay miles de dirigentes campesinos, en este caso también le ha afectado ya a los dirigentes estudiantiles, que están imputados y entonces, claro, ya eh, ante cualquier hecho son eh, inmediatamente apresados. La gente, sin embargo, en gran medida ha perdido el miedo. Eso es un, un factor importante. El deterioro de la imagen del Partido Colorado es considerable y podría darse el inicio de un proceso de cambio profundo en Paraguay que desplace al partido, a este partido conservador y hegemónico que ha gobernado autoritariamente el Paraguay por tres cuartos de siglo. Tal cambio debería fundarse en un programa democrático y progresista tomando la positiva experiencia del gobierno de Fernando Lugo, hasta hoy el gobierno mejor recordado por toda la población paraguaya, como lo miden todas las encuestas. Esa perspectiva de cambio, para concretarse, dependerá de que la dirigencia democrática y progresista del Paraguay se particularse y formular un proyecto de cambio de suficiente solidez y con una proyección de futuro. Después de 74 años de hegemonía reaccionaria y conservadora del Partido Colorado, el cambio es posible en Paraguay. Gracias. Muchísimas gracias Ricardo. Bueno, pasamos al turno de preguntas. Tenemos 10 minutitos para, para contestar las preguntas que llevamos un poco un poco mal de tiempo. Eh, bueno, la mayoría de las preguntas van, van dirigidas sobre la, la cuestión tratada en el, por Kate, en, en, el, en la primera parte del panel, pero os animo a los dos a, a contestar. Eh, Marco, Marco Consolo pregunta sobre si podemos hablar de fascismo del siglo XXI, aunque no todas las derechas son abiertamente fascistas. Eh, no sé si preferís que hagamos las tres preguntas e intentar hacer un global. Quizás sí, vamos un poquito más, más concretamente y no nos alargamos. Bueno, la segunda, la segunda pregunta eh, la realiza Alonso Acosta y nos habla sobre la derecha en su conjunto, trabaja por crear una aristocracia laboral alienada a su carácter de clase. Gran parte de la izquierda en Europa ha dejado de lado la narrativa de la lucha de clases y el internacionalismo proletario. Esta izquierda penetrada por el oportunismo y de ser así, ¿cómo rompe con esta enfermedad? Y la tercera que la realiza eh, Francisco, es un poquito larga, voy a resumir la parte final, eh, que nos viene a preguntar, bueno, las derechas están siguiendo a la extrema derecha, quiere decir eh, que aún están haciendo su camino las extremas derechas, uh, no dan garantías de nada en una democracia, ¿qué actitud política en Europa y en América Latina debemos tener frente a las extremas derechas?, estas serían las, las tres preguntas que, que de momento hemos recibido, pero bueno, si acabamos un poco rápido estos diez minutos, os animo a hacer alguna más. Eh, gracias. No sé si, Kate, perdón, ¿quieres comenzar? ¿Quieres quizá empezar, Kate? O... Sí, claro que sí. Bueno, la verdad es que han sido muchas preguntas, muy interesantes, muy complejas y tengo solo cinco minutos. Haré lo que pueda. Bien, ¿hay fascismo en el siglo XXI? Pues sí, desde luego que, en mi opinión... Creo que es un concepto útil en nuestros debates, pero como ya sabréis, eh, también hay muchas formas de describir diferentes manifestaciones de lo que es la política de extrema derechas. Yo cuando leo artículos, eh, para, también para preparar la presentación de hoy pues se habla de la extrema derecha populista, la derecha radical, la extrema derecha... Hay diferencias entre esos conceptos. Si somos muy académicos, eh, pues bueno, sí, eh, podríamos decir que son diferentes, pero al final son etiquetas, conceptos que no nos deben eh, impedir darnos cuenta de lo principal, que es que tenemos que oponernos a ellas porque son malas. ¿No? Eh, simplificando en, en la década de los 30 del siglo pasado pues había dictaduras autoritarias eh, con diferentes nombres que si sí, los nazis, etcétera pero al final lo que tenemos que hacer es oponernos a ellas eh, en nombre del pueblo y de los pueblos la primera pregunta la segunda pregunta espero haberla entendido bien si sí, la lucha de clases sigue estando en nuestra agenda, en nuestro programa, desde luego que sí, tiene que ser así, estar ahí porque vemos la lucha de clases eh, de muchas maneras y eh, en todos lugares, por ejemplo, en América Latina, pues hoy lo hemos oído, hay eh, lucha de clases en lo que hemos oído hoy. En cuanto a, por ejemplo, las huelgas en Gran Bretaña es la forma más clara de militancia de clase que, que se ve, aunque en Gran Bretaña la verdad es que hay menos lucha de clases de lo que hemos visto en el pasado y de lo que necesitaríamos por diferentes razones, pero sí, la lucha de clases siempre que alguien sale a la calle para defender una biblioteca pública, un servicio público, eso es lucha de clases. Todos los días eh, vemos y asistimos a la lucha de clases y es la única forma de avanzar eh, políticamente si reconocemos lo amplia que es y lo inclusiva y, que es la lucha de clases y a partir de ahí unirnos y probre, progresar. Si la izquierda está... Enferma o malita? Bueno, yo creo que la izquierda y las izquierdas tienen fortalezas y debilidades. En Gran Bretaña estamos muy débiles porque el, el movimiento sindicalista y laborista, pues... Eh, Recibió una patada tremenda por parte de Thatcher en esa época y no nos hemos recuperado todavía de eso. Y el, eh, los laboristas, eh, el partido, eh, al haber aceptado el neoliberalismo hasta cierto punto, pues claro, ahí pues estamos en la lucha de diferentes posiciones, pero tendríamos que definirnos mejor, por eso tenemos que hablar de solidaridad solidaridad y cooperación internacional aquí, en Reino Unido, para reforzarnos, eh, uniéndonos a la izquierda eh, latinoamericana y europea. Para ser menos débiles, tenemos que estar más seguros de nosotros mismos y nosotras mismas. Esa es la forma de encontrar soluciones que tengan que ver con el desarrollo sostenible, esa confianza en nosotros mismos y nosotras mismas. ¿Qué más? Si sí, la derecha está siguiendo la pauta de la extrema derecha, desde luego en Gran Bretaña sí, eh, tenemos un gobierno de extrema derecha de derecha, y lo he comentado en la presentación, eh, que ha aceptado e incorporado muchos de los puntos de la agenda de la extrema derecha, con lo cual aquí, eh, de muchas maneras y en muchos casos, la derecha es extrema derecha. Eso es todo. Muchas gracias por las preguntas. Muchísimas gracias, Keiko. increíble tu capacidad de resumen realmente, eh, porque eran muy complejas las preguntas. Eh, bueno, Ricardo, ¿tienes, tienes la palabra. Gracias. En nuestro país, de alguna manera, como tenemos un modelo... De, eh, fuertemente extractivista, donde la extracción no es la minería, no es, sino la extracción son los agronegocios, ¿no es cierto? Un modelo sojero, ganadero, donde la, la, y los latifundios eh, ligados al agronegocio, ¿no es cierto? Son la, la principal forma de apropiación de los excedentes, ¿no es cierto?, del, del lucro. Entonces... Eh, y se da una contradicción entonces entre la, la masa campesina y este, es el, el agronegocio, el extractivismo, los terratenientes. Por eso es que se da también un proceso de politización del de campesinado, que en Paraguay anteriormente no estaba tan politizado, ahora se ha ido politizando y se ha ido hacia la izquierda. Eh, eh, anteriormente en Paraguay, a pesar de que tenía un desarrollo de la clase obrera muy, muy reducido, eh, la clase obrera era la que estaba más, más politizada hacia la izquierda, pero eso eh, con el proceso de desindustrialización, no es cierto, no, no, este, claro, hay, hay gente consciente, pero no, no, es, no es tan significativa como el caso campesino, y de hecho el Frente oazú tiene, eh, un poco como el caso de Perú, Perú Libre, no es cierto, del de, profesor Pedro Castillo, Frente Guazú tiene, tiene la mayoría de su voto en áreas rurales, no en, en, en los centros urbanos. Cierto? En todo caso, sí, en los en los barrios populares urbanos también tenemos votos populares, eh, una, una buena votación. Pero de cualquier manera, eh, globalmente en la área urbana, así como Pedro Castillo ha perdido en Lima, nosotros también perdemos en Asunción, en nuestra capital, pero sí ganamos en, el, en, en, en áreas rurales. Eh, en relación a la extrema derecha, yo tendría, bueno, aparte decía, bueno, la lucha de clases, esa es la, sería más la contradicción principal. En nuestro país, en este momento, la contradicción principal no es socialismo versus este, capitalismo, eh, es, es crear un Estado de Derecho, Paraguay nunca ha tenido un Estado de Derecho con, desde luego, este... Eh, una, un, un programa social, este, un estado de bienestar. ¿no? El, el gobierno de Fernando Lugo fue popular por eso, fue un estado de derecho, por primera vez existió el estado de derecho, por primera vez la gente iba a los hospitales y no se iba a morir, eh, por primera vez la, la, la educación funcionaba, las, eh, había una educación pública, una salud pública funcionaba, una seguridad social, entonces esa es un poco la la contradicción principal, crear el Estado de Derecho, un, un proyecto que es eh, un Estado de Derecho democrático en contra de la mafiosa, o sea, que, que tenemos un poco como en Colombia también, si bien en, en Colombia obviamente es más truculento, pero en, en Paraguay también tenemos una oligarquía, una, una burguesía mafiosa ligada al narcotráfico, ligada al lavado de dólares, ligada, ligada al contrabando que viene desde la dictadura de... De Alfredo Stroessner y que es el poder real, ¿no es cierto? Junto con, el, con la, los agronegocios y el latifundismo, ¿no es cierto? Es el poder real y el que utiliza al Partido Colorado como instrumento, ¿sí? Lo utiliza. Pero es esa oligarquía de mafioso, podemos, mafiosa, podemos decir. Bueno, esos son, serían un poco mis comentarios, este, Alba. Muchas gracias, Ricardo. Ha entrado otra pregunta directamente para ti, que creo que vale la pena que aprovechemos en estos dos minutitos que, que nos quedan antes de acabar el panel. Eh, pregunta, pregunta Hans sobre si ha habido intentos en Paraguay de formar instrumentos políticos, eh, partidos, vaya, por parte de los pueblos indígenas. Sí, mira, en, en la última elección se eh, presentó un partido, este, digamos, eh, eh, calificado como indígena, o autocalificado. Eh, no, no, no consiguió ningún parlamentario. Hay que decir que la población indígena, indígena en Paraguay es relativamente pequeña. Nos, nosotros no somos Bolivia, no somos Perú, ¿no es cierto? El Paraguay eh, se considera que es un 2% de la población se considera indígena, 2%. La, Ojo, hay, probablemente hay, hay, hay mucha, mucha gente que es eh, hasta casi un 100% indígena, pero que no se considera probable. Pero en realidad tenemos una gran mayoría de población mestiza, de población mestiza, y por eso el campesinado tiene fuerza. Eh, eh, obviamente con el movimiento indígena, el, todos los partidos de izquierda progresista artic, articulamos, y de hecho este, este partido propiamente... Eh, este, eh, indígena que se presentó y que tuvo sus, sus votos no no llegó a tener eh, ni parlamentarios ni ni concejales departamentales bueno eh, este es, es un partido que con el cual se puede articular no es cierto pero no no tenemos la, la fuerza que hay que tiene el movimiento indígena en ecuador perú o, o bolivia no Bueno pues muchísimas gracias, realmente ha sido un gusto poder eh, estar con, con vosotros en este, en este panel, eh, que seguro que tendremos que, que seguir eh, la temática porque lamentablemente el auge de la extrema derecha pues, nos atraviesa ¿no? a los dos continentes y tenemos que estar desde las fuerzas de izquierdas eh, muy atentas a, a todo lo que vaya sucediendo. Bueno, ya para, para finalizar, eh, tenemos el gusto el ¿no? de, de presentar, que presenten las conclusiones de las dos compañeras, Maite Mola, vicepresidenta y responsable de Relaciones Internacionales del PIE y Mónica Valente, secretaria ejecutiva del Foro San Paulo. Gracias. Bueno, Alba, yo por supuesto que no voy a presentar muchas conclusiones porque yo creo que que las propias oradoras y oradores ya las han dicho, pero sí que quiero dar las gracias eh, por la introducción, por la moderación y a los cuatro ponentes, eh, y a la, bueno, a los, a los y las ponentes que han estado hoy aquí, me ha parecido, como bien ha señalado Alba, interesantísimo, no solamente la visión internacional, sino también la de los propios países, porque es cierto que lo que hemos visto en Francia este domingo pasado, que Alan lo explicaba también, lo que estamos viendo bueno, en el resto de los países es muy interesante para llegar a las conclusiones, digamos, eh, conjuntas. ¿no? Eh, yo, yo creo que efectivamente lo ha dicho Kate Hanson eh, por diferentes razones. Hoy en día el internacionalismo, la solidaridad internacional la lucha contra el imperialismo, por la paz, por la igualdad, a todos los niveles. Eh, revisar bien las razones de la, de la emigración eh, y por supuesto eh, tener pánico a los golpes blandos porque efectivamente se pusieron de moda eh, con, con Lugo y luego han ido continuando y ahí está. Porque bueno, tenemos el tema de Perú, como se ha comentado por aquí eh, con muchos problemas, pero también está Colombia, o sea, puede ocurrir absolutamente cualquier cosa, pero también decir que en Europa, eh, que también puede pasar cualquier cosa, de hecho, tenemos un tipo de extrema derecha gobernando en Hungría, que, que ha hecho una ley contra la homosexualidad, etc., o sea, que es que, que estamos en una situación muy compleja. Ellos están muy bien organizados, el capitalismo está muy bien organizado, eh, las derechas extremas, Ayuso la señora hasta que se presentó y ganó en Madrid decía libertad o comunismo, Piñera decía libertad o comunismo, Duque decía lo mismo, Fujimori ha estado diciendo lo mismo y ha estado viendo a Castillo diciendo que no, que no soy comunista porque nos meten incluso a nosotros en eso y desde luego eh, lo que se ha visto en la ONU contra el bloqueo de Cuba 183 naciones que votan en contra del bloqueo y que nadie haga nada después, porque hay dos naciones que votan por el bloqueo, pero la Unión Europea hasta aquí, Estados Unidos, bueno, en fin, con declaraciones muy tibias. Me ha parecido muy interesante lo que Alain Ayot ha insinuado con todo el tema de cómo trabajar para la unidad de la izquierda, ¿no? porque este debe ser un tema central. Efectivamente, queremos tener más del 30% de votos, claro, queremos estar en los gobiernos. Hay que efectivamente construir alternativas y un proyecto eh, político distinto, hay que trabajarlo a tope. ¿no? Y ya por último, eh, yo creo que este tipo de reuniones, eh, querida Mónica, Queridas compañeras y compañeros del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Trabajo de América Latina de, que coordina Marco Consolo, que ha sido quien ha ayudado a organizar la reunión fundamental, su participación de hoy. Creo que es más importante que nunca que sigamos con estos encuentros, pero yo espero que ya los, el próximo... Espero que sea presencial. Yo ya espero que se pueda hacer un foro de Sao Paulo, que nosotros podamos hacer el foro europeo, aunque sea semipresencial, este mes de noviembre, donde evidentemente tendremos un, de, un espacio para todos estos temas y desde luego, si se ha demostrado algo fundamental, ha sido trabajar juntas y juntos. Es verdad que somos dos continentes, pero tenemos que avanzar para que seamos muchos más para pararlos, porque lo de no pasarán, esa consigna sigue siendo más importante que nunca. Un abrazo a todas y todos y muchísimas gracias, antes de terminar, como siempre, a los intérpretes. Gracias. Eh, sigo, Alba. ¿Puedo seguir? Gracias. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos a tod y, y a todas. Eh, y un abrazo especial a mi queridísima amiga Maite Mola, eh, una, una, una mujer de lucha y guerrera que nos inspira muchísimo. Y muchas congratulações a Marco Consolo, a Jorge Dercos, a Alba, y a los, nos, nuestros panelistas todos, Ricardo Canesi y Aida Vela, y también Alain Haino eh, y Kate Hudson. Fue riquísimo este panel, estos dos paneles. Tenemos muchísimo que, que seguir debatiendo, seguir profundizando <coughs> este tema de las extremas derechas, de la oferta. Eh, yo pensaba durante, refletía, Acá, durante la, la, las ponencias, durante las, la, a partir de las preguntas y de las respuestas, una cosa que me veo, me veo a la cabeza es que ese, ese estágio actual del capitalismo, el modelo neoliberal, parece necesitar para imponerse en el mundo, en diferentes países, de mecanismos Uh, o violentos y autoritarios y represivos, como muchos de nuestros países de América Latina, pero también de otros mecanismos antidemocráticos que estamos, uh, que estamos siendo sorprendidos, como el tema del fake news, de la guerra híbrida, de, de la destrucción de las reputaciones, que también es una violencia acá. Vivimos con el caso de Lula, Rafael Correa, Cristina Kirchner, que es también violento. Entonces, una cosa que me llama muchísimo la atención es, es que el neoliberalismo, el modelo neoliberal para poder imponerse en los diferentes países va a necesitar o de mecanismos autoritarios, pero también de mecanismos de alguna manera antidemocráticos. Porque las redes sociales de fake news también son antidemocráticos. No son cosas normales en una disputa de narrativa o en las elecciones o, como decimos en el Foro de São Paulo, en la batalla de las ideas. Entonces, sí, tenemos muchísimo que profundizar eh, sobre esas similitudes, esas igualdades que tenemos en nuestros dos continentes. Y esta relación Foro de São Paulo y PIE nos, tiene, nos viene dando muchos insumos, muchas reflexiones importantísimas en este sentido. Además del tema de la unidad de las izquierdas, también el tema de lograr construir un, un proyecto político-económico antineoliberal, en nuestro caso, antiimperialista, y también, de cierta manera, poscapitalista. Este es un gran desafío. Nosotros nadie tenemos las respuestas prontas, pero es a partir de este intercambio riquísimo que vamos a poder eh, construirlas, resguardadas las nuestras diferencias, pero que son muy pequeñas frente a, las, a nuestras identidades y, y, y, y a nuestros valores políticos de solidaridad, de cooperación, de paz y de inclusión social, de justicia social en América Latina y en Europa. Yo también espero, Maite, que más temprano que tarde nos podamos encontrar personalmente. Eh, acá en América Latina nosotros estamos pasando por momentos muy difíciles, no hay vacunas para todos. Bueno ustedes acompañan incluso el caso de Brasil, de Paraguay, que también es, es muy cerca de Brasil, entonces la pandemia entre nos, nuestros dos países es casi eh, la misma, eh, la, la, el mismo sufrimiento que vivimos, pero seguramente nos vamos a encontrar más temprano que tarde presencialmente y seguir profundizando nuestras identidades y nuestros debates. Congratulaciones a todos y a todas. Alba, Ricardo, eh, Alain, Kate, eh, Kate Hudson, eh, Aida Vela, y Jorge Dercos, Consolo y todo el mundo. Un abrazo. A ustedes. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra y hoy hasta aquí hemos llegado. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, chao.